A, eh, a Claudia Donón, quien es eh, toda una personalidad en el campo de la antropología y sociología jurídica en México. Ella es eh, licenciada en Ciencias eh, Jurídicas o en buen Derecho por la, eh, universidad, la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Y además tiene estudios de doctorado en antropología jurídica en el Laboratorio de la Antropología Jurídica de la Universidad eh, eh, de la Sorbona en París, Francia. Es asimismo también investigadora en la UAM Coachimalpa, Unidad Coachimalpa. Es autora de varios libros muy interesantes sobre el tema de pueblos indígenas y de antropología jurídica. Tiene una enorme cantidad de artículos académicos, capítulos de libros eh, que versan sobre varios temas, uno es por todo el origen eh, africano que tiene eh, la colega, don eh, eh, Javier Adonón, papá de Aquaville, es toda una autoridad en el campo de los estudios africanos en México, de hecho es el fundador de los estudios africanistas en México y eh, de esa suerte que es un quehacer a Está de cerca también con todo un exquisito conocimiento de la eh, influencia de las civilizaciones africanas en México, pero en su carácter académico ha estado vinculado también al estudio profundo de los pueblos originarios de, de México, particularmente en Chiapas y en otros lugares, y muy recientemente ha iniciado una investigación, un proyecto de investigación en Aguán, sobre la nueva constitución en la Ciudad de México en materia indígena. De manera de que eh, eh, tenemos una gran especialista que eh, vamos a disfrutar, eh, que, eh, que es eh, líder en nuestro campo en México y que verdaderamente eh, hemos tenido el privilegio, Claudia y yo, desde hace muchos años, de ser eh, sus colegas, sus amigos y le hemos visto dentro de todos los, los distintos foros y eventos académicos cómo su extraordinaria calidad humana y su extraordinaria capacidad intelectual eh, cimientan verdaderamente muy buenas eh, pláticas y conferencias, y en ese sentido, pues yo no, me voy, a, eh, no voy a restarle más el tiempo a ella, en es la, a nuestra eh, invitada, y entonces, pues sin más, yo le eh, cedo la palabra a mi queridísima Juárez. Eh, pues muchas gracias Carlos y antes que nada quiero eh, agradecerle a, a Claudia y a, y a Carlos y reconocer la organización de este seminario permanente la verdad es que han tenido a uh, personas académicos de primer nivel a gente que está también en las trincheras entonces eh, la formación que tengan aquí pues sin duda eh, va a ser muy muy muy importante y muy interesante pues, para seguir con estos temas. A mí me gustaría presentar efectivamente un poco desde dónde es mi mirada y mi perspectiva, porque pues, ha venido gente eh, muy involucrada desde el litigio, ha venido gente pues, más eh, con la reflexión conceptual, eh, ha venido gente que, que, que vive completamente ¿no? en, el, en el ámbito, en el medio de ciertas comunidades, entonces eh, yo hago una reflexión de antropología jurídica, pero centrada en el derecho. Yo soy abogada de origen, pues para mí mi, mi objeto de estudio, digamos, es el derecho y cómo el derecho de alguna manera y el derecho clásico pues eh, a, eh, se, se enfrenta a la cuestión del reconocimiento de derechos indígenas y cómo ha tenido que ajustarse, moverse, ampliarse la propia perspectiva de lo que es el derecho. ¿no? Entonces esa es mi, mi entrada, y la otra es un trabajo interdisciplinario que he tenido que, que hacer pues, ya en la, en la práctica profesional con colegas sociólogos, historiadores, antropólogos, entonces es una perspectiva en la que hemos abordado este tipo de, de, de trabajo y de temas, pero con, con diferentes este, ámbitos disciplinarios. ¿no? Entonces, digamos que, que eso explica un poco esta, esta mirada que no necesariamente es eh, el mismo punto, de, de, el mismo enfoque. Eh, que algunos otros colegas han compartido con ustedes, pero que desde luego bueno, considero yo que es muy complementaria. Por ejemplo, con la plática muy interesante que tuvimos eh, eh, hoy en la mañana con Jerónimo Gómez. Yo también voy a hablar de pueblos originarios en, en la Ciudad de México, cómo la constitución que va a entrar en vigor ahora eh, en septiembre aborda esta cuestión de, de los pueblos originarios eh, y sobre todo los retos yo creo que si, si pudiera eh, replantear el título de la presentación eh, diría pueblos originarios y comunidades indígenas en la constitución de la Ciudad de México o los retos del reconocimiento porque obviamente hay un importantísimo reconocimiento acá en el eh, en la Constitución que entra en vigor, pero hay muchos retos desde el punto de vista identitario, ya eh, empezábamos a, a comentarlo y a verlo en la plática anterior, en el ámbito del ejercicio del poder local es otro reto fundamental, y bueno, de los derechos humanos, derechos de ciudadanía cultural, que obviamente están ahí, aunque parecería ser que es un camino que ya ha sido eh, pues más allá, ¿no? Eh, entonces, sin, sin más tardar, eh, les comento, mi eh, presentación estará dividida en dos partes, la primera que son justamente estas categorías sociojurídicas que están en la Constitución y lo que yo llamo esta doble distinción de la categoría pueblo originario. Y eh, en la segunda parte, pues el catálogo de derechos del que nos habla la Constitución, los derechos de ciudadanía y los derechos de autogobierno, sin tratar, sin ahondar en lo que ya se ha eh, abordado también aquí, ¿no? pero algunas cosas que me parece que pueden ser, que pueden ser claras. Y eh, quiero entonces iniciar con esto de las categorías sociojurídicas o la doble distinción. Un primer punto es que los pueblos originarios en la Constitución de la Ciudad de México y en la Ciudad de México no es un término sinónimo de pueblo indígena, no es una manera correcta, políticamente correcta o actual de hablar de pueblo indígena. Es otro tipo de categoría social que eh, el constituyente de la Ciudad de México eh, adopta ¿no? eh, para... Plantear este término de pueblo originario, que no va a ser necesariamente pueblo indígena, lo vamos a ver eh, también más, más adelante. Y entonces eh, consagra dos categorías, el pueblo originario y las comunidades indígenas residentes. Muy bien, tenemos estas dos categorías: ¿quiénes serían estos eh, pueblos originarios? Estos Pueblos originarios. Primero, ¿por qué? El porqué de la distinción, que también es muy importante saber por qué el constituyente de la Ciudad de México, por qué los propios habitantes quisieron hacer esta distinción y qué es lo que implica esta distinción en términos de derechos, porque obviamente que implica una eh, distinción jurídica también. Entonces, eh, los pueblos originarios es una categoría bastante reciente, en el ámbito de la Ciudad de, de México sobre todo institucionalmente hablando pero no se, no se puede entender sin la lucha que se llevó a cabo eh, en principio en Milparta y muy relacionada con la recepción de la caravana eh, zapatista ahí empieza un poco esta eh, efervescencia por eh, la cuestión de la denominación del pueblo eh, originario. Eh, y, en principio, van a ser pues, estos habitantes de la Ciudad de México que descienden de pueblos que han estado eh, asentados en lo que hoy es el territorio de la Ciudad de México, antes incluso de la eh, conquista, ¿no? De alguna manera... Es la categorización que se toma muy de la mano también de lo que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pueblo indígena. Entonces, esa es otra de las paradojas. Vamos a ver cómo, aunque el pueblo originario se distingue de la categoría de pueblo indígena, toda la legislación, todas las disposiciones normativas están de alguna manera eh, eh, retomadas de la materia eh, de derecho indígena ¿no? y de las, eh, este, los instrumentos, sobre todo eh, internacionales y los la, nacionales. Tenemos ahí eh, esta paradoja. ¿Y quiénes van a ser las comunidades indígenas residentes? Las comunidades indígenas residentes van a ser estas poblaciones, como nos decía Jerónimo Gómez, mixtecos, ñañús, eh, zapotecos que eh, dejaron sus comunidades de origen y se vinieron a residir a la Ciudad de México entonces esa es la distinción que queda jurídicamente entre estos dos eh, colectivos ¿no? los originarios, los descendientes que tienen una relación territorial eso va a ser básico y las comunidades indígenas que además en una eh, eh, al principio, eh, cuando, cuando estábamos en las primeras discusiones con el doctor también eh, Ordóñez, eh, se hablaba incluso de comunidades migrantes. Nada ¿no? más que bueno, esta palabra de migrantes obviamente fue muy cuestionada, y entonces dijeron, bueno, comunidades indígenas residentes, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de migrantes en el mismo ámbito del país? cuando además este, pues es un derecho constitucional el lugar de, de domicilio. ¿no? Entonces, por eso se habla ya de comunidades indígenas migrantas. Pero ya vemos esta distinción y vemos que eh, ya en la vida cotidiana de, de los pueblos, pues sí hay una, una reticencia a ser asimilados con los pueblos indígenas que como les digo, vienen de, eh, de cualquier otro lugar de la, de la República, que tienen a lo mejor muchas más fresca, mucha más fresca la lengua, eh, que aquí eventualmente se ha perdido, y que además vienen en condiciones de migración, de vulnerabilidad, y que a lo mejor no sociológicamente no se, se identifican los pueblos originarios con los indígenas. Tenemos entonces esta primera distinción, es pueblo originario, pero no indígena, pero no es indígena. Es una primera distinción. Y tenemos otra distinción, que es de la que también eh, hablaban un poco en, eh, en la conferencia anterior. El pueblo originario, el habitante originario de la Ciudad de México, porque estamos hablando de la Ciudad de México, obviamente, no es el mismo habitante que el de la colonia Juárez, o el del barrio de Tepito, o del de las Lomas. Entonces, es un citadino, pero no es el mismo citadino que puede estar en otros lados. Por eso yo le hablo la doble distinción. ¿no? Es un habitante que no es indígena, se distingue del indígena, pero que tampoco es eh, como cualquier otro ciudadano ciudadino de la ciudad entonces eso va a aportar características muy interesantes y nos va a permitir eh, analizar con mayor detalle pues cuáles son los derechos que eh, obtiene ahora en la constitución este eh, este habitante en un paisaje jurídico completamente novedoso ¿no? eso también hay que, hay que decirlo y eh, se distingue de cualquier otro habitante de la Ciudad de México, pero sobre todo, también como lo decíamos en, en la mañana, como lo decía en la mañana eh, Jerónimo Gómez, de el que viene a vivir en el ámbito territorial del pueblo originario, que entonces es visto como fuereño o como avecindado. ¿Por qué? Porque no es de este lugar no conoce las costumbres, eh, tradiciones, no tiene este vínculo con el territorio, en fin, hay toda una narrativa que recoge la Constitución para establecer también esta diferencia entre habitantes. Ya vimos que esta diferencia pues genera una serie de tensiones, y de tensiones no fáciles tampoco de, eh, de limar de alguna manera. Eh, esto de, de el avecindado, ¿no? que, que ya parece pues, como, como muy naturalizado, es interesante saber que viene de la legislación agraria. Es el que no tiene título eh, derechos agrarios, es el avecindado. Y es curioso cómo de esta categoría agraria pasa a ser una categoría pues, sociológica y utilizada en la lengua eh, corriente, eh, en las categorías corrientes que utilizan también eh, en, en, los, en los pueblos ¿no? y eh, les traigo este, este ejemplo aquí tenemos a, a don, don Hermilo Pérez Romero que es un habitante de San Pablo Chimalpa una persona sumamente activa en las actividades del, del pueblo eh, esto es en el poniente de la, de la ciudad y eh, entrevistamos a don Hermilo y le preguntábamos justamente que si para tener los cargos, lo que, lo que comentábamos, eh, de representante del pueblo se requería ser originario. Y él contundentemente decía claro que sí, se requiere ser originario, y aquí no permitimos que no sean eh, los originarios los que ocupen este cargo. También es importante eh, saber que la realidad de cada uno de los pueblos de la Ciudad de México es muy distinta y no en todos los pueblos se eh, reproducen las mismas dinámicas ni las mismas relaciones de poder, entonces esto es es cambiante, como dicen a lo mejor, en, en el ámbito de algunos pueblos en la Ciudad de México, pues si cooperas con, con, este, eh, con la fiesta, si participas en algunas actividades, pues ya se genera una categoría intermedia. No eres originario, pero tampoco es completa. eres completamente fuereño o avecindado, sino eres amigo, ¿no? el amigo del pueblo o casi originario o en fin... Entonces, esto también es muy variable, por eso eh, suena de pronto muy tajante estas categorías eh, jurídicas que desde luego reconocen realidades, pero que también son performativas. A partir de que esto está en la Constitución, va a generar nuevas realidades, y eso es lo que también eh, es un gran reto para este eh, instrumento que hoy tenemos eh, a la mano. Bueno. Eh, hablaban de los panteones y por ejemplo una de las marcas más claras de ser originario o no en alguno de los pueblos es poder ser enterrado en el panteón y es todo un tema de debate si vas a poder o no ser enterrado en el en el panteón y eres originario pero tienes que tener también las contribuciones en fin entonces es también un mecanismo de inclusión exclusión importante, interesante, y que eventualmente refuncionaliza también estructuras de poder al interior de los propios pueblos originarios. Entonces, no, no tengamos una visión únicamente romántica ¿no? del reconocimiento, sino hay que entrar a ver cuáles son los demás retos que sí se nos están planteando a partir de, de esto, y... Eso es lo que quería de alguna manera que quedara un poco claro en esta cuestión de las categorías ¿no? y la doble distinción. En cuanto al reto, eh, ya hablábamos también de, eh, de que la Constitución habla de este sistema institucional de registro de pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes. Eh, ese va a ser otro reto, ¿no? ¿Cómo voy a justificar que soy un pueblo originario? Ustedes esténse tranquilos, porque mucha gente dice, los pueblos originarios van a desaparecer, ya están desapareciendo, los pueblos originarios están resurgiendo y van a resurgir. Y casi que cada semana, cada 15, tenemos nuevas eh, poblaciones, nuevos grupos que están reivindicando, buscando, dando eh, este, dando el trabajo a muchos historiadores para decir hazme un poco la genealogía de mi lugar, de mi pueblo, mi nombre, en mi nombre hay una palabra náhuatl entonces eso ya es un indicador eh, importante para que yo pueda justificar que soy pueblo originario y como también decían, va a haber recursos y va a haber una serie de dinámicas que hacen muy favorable que la gente se autoascriba y que quiera que se le reconozca como pueblo originario. Entonces, eh, ten, actualmente estamos en una situación en la que dependiendo de la, de la dependencia es la cantidad de número de pueblos que, que hay. ¿no? Hay una cifra muy variable porque pues, hay una emergencia eh, interesante y también las... las instituciones pues quieren hacer este reconocimiento de eh, pues de estas localidades pueblos barrios en la ciudad que se quieren reconocer como, como tales ¿no? eh, entonces el hecho que haya este sistema institucional de registro centralizado nos va a dar un poco de certeza jurídica en cuanto a el número de, de pueblos que, que hay en la ciudad, aunque como les digo, pues hay que ver cuáles serían los, los criterios, ¿no? para reconocer o no a estos pueblos originarios. Y eh, en, en una cifra que me pareció interesante, eh, de acuerdo a una metodología del Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal, bueno, así se así se, este, se llamó cuando, cuando se inició este consejo, hablan de la existencia de 139 pueblos originarios en todas las demarcaciones territoriales de la ciudad y eh, 58 barrios originarios, estos sí repartidos en 8 demarcaciones territoriales. Como les digo, es una cifra muy cambiante. Esta, esta es del 17 de abril del 2017, eh, sale en la Gaceta Oficial bueno, tenemos ahí una, una cifra pero como les digo es, es, un, eh, es una cifra variable y habrá que ver cómo se va eh, moviendo también esta, esta cifra bueno, entremos ahora a, a la otra parte que es el catálogo de derechos que nos establece la Constitución y ahí bueno, no eh, hay como entrarle a la Constitución verdad, y, eh, y leer cómo están eh, establecidas las, las disposiciones me llama la atención cómo es un instrumento que ha sido muy apropiado también por los propios actores y vamos a ver a un representante eh, comunal en Santa Rosa Soschak, y nos recibió y saca de su bolsa la Constitución y la pone sobre la mesa ¿no? entonces los propios pobladores ya conocen esta constitución misma constitución que ha sido impugnada también por pueblos originarios otro punto ahí interesante que no hay que perder de, de vista pero bueno eh, a mí me parece muy interesante que la constitución a pesar de que tiene tres artículos específicos el 57, 58, 59 en el que aborda eh, en los que aborda los derechos de los pueblos eh, originarios en general si sí hace un tratamiento transversal de los derechos de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, es decir que cuando se habla de identidad cultural, cuando se habla de participación ciudadana cuando se habla de inclusión social incluso de ordenamiento territorial, de democracia directa y participativa de la organización de las alcaldías se menciona a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas residentes esto hace que pues ya vamos de grande con respecto a la constitución política eh, este, federal en la que bueno, casi que quitamos el 2 y pues se acabó ¿no? el 2, el 115 de alguna manera no existen aquí hay un tratamiento eh, transversal importante pero el capítulo que se dedica a los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, está en el capítulo séptimo, Ciudad Pluricultural, del título quinto de la Constitución. Y ahí es verdaderamente, para mí, una cuestión innovadora. ¿A qué se refiere el título quinto de la Constitución? Se refiere a la distribución del poder en la Ciudad de México. No estamos hablando de carta de derechos, estamos hablando del ejercicio del poder local. Entonces, yo no sé, o sea, ahí sería interesante, si se les barrió, si no supieron dónde colocarlos, si fue estratégico o qué, pero el hecho, ahora sí es performativo, el hecho que esté ahí abre una cantidad de posibilidades en materia de ejercicio del poder local. Ya hablábamos de que, bueno, hablaba, ya me estoy adjudicando lo que decía eh, este, Jerónimo, pero ya Jerónimo nos hablaba de, eh, de la libre determinación, que obviamente nos lleva al ejercicio del poder en un ámbito territorial también. Entonces, son sujetos colectivos de derecho público que de alguna manera se abre la posibilidad de que se dé una especie de cuarto nivel de gobierno, ¿no? Tenemos la federación, la Ciudad de México, las alcaldías que van a ser ahora y por qué no pensar en este ámbito que sería el ámbito de autonomía de los pueblos eh, originarios, ¿sí? No porque este haya sido eh, lo que quería a lo mejor eh, establecer el constituyente, pero de alguna manera sí es muy interesante que haya quedado aquí eh, eh, este catálogo de, de derechos. Y empezamos con, eh, yo distingo un poco los derechos de autogobierno de los derechos de ciudadanía cultural. Los derechos de ciudadanía eh, cultural eh, implican el reconocimiento, protección y fomento de derechos colectivos vinculados con la especificidad cultural por una parte de los pueblos originarios y las comunidades indígenas, pero del otro lado de un acceso individualizado a, a toda una serie de, de, de servicios que en principio tendríamos todos los mexicanos. Entonces hay, hay dos niveles siempre en estos derechos, que son el derecho a la educación, a la salud, a la justicia, eh, derechos de, culturales, derechos de comunicación, derechos laborales uno, reconocer la especificidad cultural que se puede tener y otro, eh, facilitar o fomentar el acceso individual de las personas a los servicios que puede dar el Estado, ya los servicios de educación, de salud de alta calidad, en fin, por ejemplo les traigo aquí el derecho a la, a la salud el artículo 59H2 menciona que los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes tienen derecho a sus prácticas de salud, sanación y medicina tradicional, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de vital interés. Se reconoce a sus médicos tradicionales. Por ejemplo, tenemos aquí la parte completamente colectiva, ¿no? y además el acceso a instituciones de alto nivel en materia de, de salud. Entonces esta va a ser la característica de estos derechos que le llamo yo de ciudadanía cultural de alguna manera y que bien podrían estar en la parte dogmática de la Constitución, en la Carta de Derechos y no en esta parte que es el ejercicio del, del poder, el ejercicio del poder local, por ejemplo. Eh, Después tenemos ya estos derechos de eh, autogobierno, eh, como les digo, son sujetos colectivos de derecho eh, público, y aquí tenemos que eh, los, los pueblos originarios van a tener muchísimos más derechos y más prerrogativas que las comunidades indígenas residentes. ¿Por qué? Porque no hay este ámbito territorial reconocido para las comunidades indígenas residentes desde luego que a mí me parece problemático que haya esta división tan tajante porque sabemos que eh, la territorialidad en la Ciudad de México eh, pues ahora sí que ha atravesado por muchísimas eh, situaciones en la revolución se reconfiguraron eh, los territorios y los pueblos, entonces decir la narrativa es muy interesante y hay que recuperarla No esta narrativa de descender de, de pueblos ancestrales pero pues no deja de ser una narrativa que no necesariamente empíricamente eh, está sustentada y entonces pues qué pasa con gente que tiene pues no desde tiempos ancestrales pero que tiene 200 años por ejemplo ¿no? eh, esas son las, las dificultades o las tensiones que a mí me parece que no hay que perder de vista en eh, eh, pues en estas, en estas disposiciones ¿no? entonces eh, en principio se considera que las comunidades indígenas residen más en el ámbito de predios de predios acotados, de edificios de casas eh, a lo mejor viviendas de autoconstrucción algunas en los terrenos de pueblos originarios ¿no? eh, pero que no tendrían este vínculo con el territorio, y por eso pues no tendrían que hacer esas reivindicaciones sobre el, el territorio. Entonces, de ahí viene que haya pues esta diferencia de, de, en materia de, de derechos. Eh, pero en general eh, se abordan eh, de manera conjunta y se considera que ambos... Eh, ambas categorías tienen derecho a la libre determinación y autonomía, derecho de participación política, derecho al desarrollo propio y derechos a la tierra, al territorio y a los recursos naturales. No me voy a detener en la libre determinación y autonomía, que de alguna manera ya, eh, ya se ha eh, mencionado. Eh, simplemente insistir en estas facultades de autogobierno y de reconocimiento de las eh, autoridades de la Ciudad de México, de estas instituciones, ya vimos que no va a ser nada fácil, porque hay una multiplicidad de, eh, de autoridades con diferentes funciones que además, en algunos de los casos, están peleados entre ellos, el comisariado eh, Gidal o el representante Gidal eh, está peleado con el representante comunal, están peleados con el comité vecinal, eh, entonces sí hay un verdadero problema ahí. En algunos sí eh, eh, puede haber eh, una organización más integral que haga que fácilmente se pueda sacar ¿no? eh, al representante del pueblo y que esto sea rotativo, pero, eh, pero la realidad es que, como también se mencionaba, pues muchos de estos procesos tradicionales pues han ido cambiando, han ido mutando y han estado también a expensas de los cambios administrativos que ha habido en la Ciudad de México, porque no pensemos en estos pueblos como unas realidades aisladas de la ciudad han vivido, y desde la historia urbana nos mencionan, de la mano y muy relacionados con la ciudad con el crecimiento de la ciudad desde un punto de vista comercial por ejemplo, de que sus productos eran comercializados en la Ciudad de México llevaban a eh, comprar eh, productos también en la Ciudad de México en fin, ha habido una, también una relación pues, ancestral histórica que hace que los pueblos no se puedan entender como entidades alejadas de eh, la mancha urbana, de la urbe, como algunos estudios eh, desde la antropología clásica eh, sí tratan de verlos como un poco más aislados y cerrados, ¿no? eh, Ahí habría también que, eh, que ver eh, cómo, cómo se pueden eh, pues ir matizando estas perspectivas frente a una realidad, pues mucho más compleja y, y cambiante. Eh, en el derecho a participación política, me interesa resaltar el derecho a la consulta, que obviamente también... Eh,